Frankie Javier de Jesús se presentó este miércoles al Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar el robo de su motocicleta mientras se desplazaba por el sector madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, yo estaba llegando de mi trabajo, que pedí un par de hora libre para llegar a mi trabajo, entonces él me, se me tiró y me robó el motor, me dio un golpe. ¿Lograste identificarlos? Sí, él se llama José Bolívar y dicen su, su apodo es... El Niño El Cojo. ¿Más o menos a qué hora ocurrió esto? Se ocurrió más o menos a las 11.30 en la por ahí. Exige que el responsable José Bolívar, alias Niño El Cojo, responda por el hecho. Asegura este sujeto está acostumbrado a robar. Que se haga justicia, porque él ha hecho muchas cosas malas, mucha gente también, y nunca nadie ha hecho nada, entonces no se puede hacer así a eso. Para NTN, su noticiero regional... Joanny Paulino.